Afganistán, 1999.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 Ya el filial me ne azul jala el adamza que chino a tuiji bandaka. Taba na a ti na afit dunia hasna tawafil a la ahierte. amin. Allah amin. Allah.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 ¡Pampa, pampa, pampa! ¡Esta es la idea, Oanzoy! ¿Te has muerto por ¿Te un de Ah, per perdón perdón, no entiendo Pastu! Te me corunda, así me Lo lamento, solo solo, solo baje, baje el arma. Steve, Steve, no la tengo no más lamba. Calma, tranquilo. Oiga, oiga. Está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Qué rayos hiciste? ¿Lo vine a orinar? No me día a día. ¡Yo no me co. ¡Yo no me Dame da! dame da. ¿Por qué tú, No se ¡Habla un dialecto local, no le entiendo. ¿Tú está curreche shu de ¿Sudo No sé. jala activa, me requishi, me requishi. de ¡Oye, espera, espera! ¡Steve está cargado! Where este? where G? Where? ¡Tienes que bajar el rifle ahora! ¡Soy yo, ¡No dispares! ¡Soy no, no, ¡No dispares! Nah. ¿Eh? Es ¡No, el no, video, no! no oh, no. tú! el que ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vámonos! ¡No hay baja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Suban a la camioneta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Suban! ¡Suban, suban todos! ¡Suban! ¡Suban! ¡Suban! suban, suban ¡Rápido! Uh, ¡Vámonos! Estamos lejos.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 liberen el área. Una menos. Sí, solo quedan cuarenta mil setecientos Vamos ya, Mila! ¡Yaulé! ¡Y mi shipaéredo! ¡Las dos! Yes, ¡Jespa! ¡No! bacteria. ¿Dónde estás? Aléjate del área, aléjate de ahí. ¡Aisha! ¡Aisha, Bagdi. Ali. Acá me la chupa. Viene Kunam. Ali, viene Kunam. Retrocede, no puedes ir ahí. Aléjate de la línea para atrás. ¡Aisha, quédate ahí. Por favor, tienes que quedarte ahí. Que no se mueva. Viene Kunam. Su nombre es Kunam. Ay, Ay, mírame, mírame. Quédate donde estás. Quédate donde estás. ¡Aisha aléjate ahora. Ven hacia mí. Aléjate del área. ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡No! ¡No! Aisha, está bien, está bien. Quédate ahí. ¡Iremos por ti! ¡Iremos por ti! ¡No te muevas! ¡Stim! gétalo, ¡Está bien, está bien! ¡Amen! ¡Amen! Tranquilo. ¡Sí! ¡Ali, Ali! ¡Mírame! ¡No te muevas! Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¡Oigan! oigan el equipo! ¡Liberaremos el camino. ¡Ve a trae el equipo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Trae el equipo! ¡Oye! Shh, tren. Ay, tu mano aquí. Aplica presión. ¡Traigan el maldito equipo! ¡Vengan ya! ¡No te muevas! Oye, ¡Vas a estar bien!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 estás haciendo aquí? Shh, paga la voz. No, por favor, no, debes irte no, ahora. Tranquila, por favor. Vámonos. Ah, por favor, Shh. vete.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 De Canagua, <risa> Sí, no? ya ya, ya, ya, ¿Nadie se tuvo? ya, ya, se ya, ya, ya, se ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, de ya, ya, de ya, ¿De Lenbocho. <tose>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 ¡Ya, ni la quiero ¡Oh, mi hija Tayale! a morir! ¿Dónde? Se la llevaron para apedrearla al campo de la ejecución. Cerca del viejo hotel. ¡Mauru! ¡Que un país te juro de es ¡Samila! ¡Samila! ¡Soy yo! ¡No se muevan!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 Indonesia que irnos llámela ¿Ya? bebé no no no no no no no no no no no no no no no no no no no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 come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 Camino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 Oiga, oiga, ¡Nos mordirá! mordida. ¡No Oiga, baje el arma. ¡No te harása! ¡No te harása! Oiga, no, no, no, no hablo pastu. ¡Unasa! Eh, no, no, no, yo, yo, no pastu. Pusali. No, no, no, no, no, no. Pusali. No, no, no. Inglés. Inglés. Pakistaní. No, no, no, no, no. no Pakistaní. Eh. No, soy inglés. Soldado. No, no, no, soldado. No, soy inglés. Inglés, inglés. No, no hablo pastu. Ah, ¡Soldado! Eh, Escuche. Eh, ¡No va a número! Está bien, está bien. ¡Fucking, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Soy inglés, sí. ¡Soy inglés! ¡Se trabajo, tra tra trabajo para Yenko Compañía de Minas. Evitamos que las minas no, que exploten. Eso es lo que hago. Se Eso hago. ¿Por qué un inglés desarmado? Está caminando por las montañas tan cerca de su campamento. Perdido, seguí el camino! Batalla. ¿Y a dónde vas? Voy a Pakistán por el Paso Koyak. ¡Más ¿Eres pakistaní? No, no. Soy inglés. ¿Inglés? <risa> Tenemos muchos agentes ISIS en nuestro país. Los punyabis se ven aquí con los talibanes.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 En el 66. Tampoco nos gusta el régimen. También somos enemigos del gobierno talibán. Aleida Juraya, Garasi, Oreira Nogeresky. Nora de Menchepsko? Soy Omar Baluch. Tengo un negocio de importación y exportación. Richard Lee, retiro de minas.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 LLAMANDO a H.Q. CAMBIO LLAMANDO a H.Q. CAMBIO H.Q. HABLA STEVE DEL AMOR CAMBIO H.Q. HABLA STEVE DEL AMOR CAMBIO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 No ready. ¡Ne no hay un manello!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 ¿Qué Nada. Haji creyó oír algo. ¡Tú! ¡Atrás! No creo que haya nadie aquí.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 ¡Suscríbete a ver!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 Hola, no está que me llame Steve Delamor, lo Steve está ¿Qué que me llame, sí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 Hola, Hamid, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Steve, Steve, soy Hamid. ¿Puedes oírme? Steve. Hola, Steve. Habla Ashikan. Nuestra gente está en su lugar en la frontera. El blanco será exterminado. ¿Dónde estás? Jamil, te hablo maldita cosa. Hola. Hola. Hola, Steve.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 Escaparíamos y Jenko sería arrojado del país. ¿O qué pasaría con los de Kabul? Nada les hubiera pasado. No, estarían a salvo, pero ahora Richard morirá. ¿Y tú? ¿Tú me dices que fue por dinero? ¿Por Jenko? ¿Por un contrato? No. No, no, no. Mamá, Malone. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, Mamal se le dice aquí. ¡Manazira! ¡Manazira! ¡Morzara! ¡Morzara! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!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 ¡Más de tombrulá! ¡Más de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 Limbusat, México